¿Qué tal amigos de YouTube? Sergio de Bonera, Vamos a hacer un videito sobre uno de los métodos que he descubierto Para diezmar la población de mosquitas De nuestro vermicompostador Aquí tengo mi otro método que uso yo De... Bueno, a observar Es una locura la cantidad de... A ver ahí Ahí La cantidad de mosquitas que ha cazado Yo lo tenía dentro del vermicompostador He sobrealimentado nuevamente Tengo una... Cantidad enorme de mosquitas, así que se me ocurrió con mi amiga la aspiradora abrir el vermicompostador y empezar a chupar el otro día, pero era increíble la cantidad que chupé, así que vamos a abrir el vermicompostador, voy a enchufar la, la aspiradora, le voy a mostrar cómo aniquilamos a la mayor cantidad posible de mosquitas adultas. Bueno, como podemos ver, hemos sacado bastantes, eh, voy a enfocar nuevamente aquí mi, mi atrapa bichos. Eh, dejado dentro, la mayor cantidad de, de, de, de, de mosquitas que venían volando, estaban aquí, fueron succionadas por la aspiradora. Eh, aquí ahora voy a mostrar un poco cómo está, he echado muchísima cantidad de material Nuevamente, por eso también el exceso de, de mosquitas que he tenido. también miren la cantidad que hay de lombrices comiendo nuevamente. Hace poco hice una cosecha. Yo creo que ya estamos para otra. Pasaron dos semanas, pero el compostador está otra vez con muchísima cantidad de material. Miren ahí la cantidad que hay de lombrices adultas pequeñas de todo tipo ¿eh? hay varias moscas todavía vamos a dejar el, nuevamente dentro del mi compostador el, como decía el atrapabichos miren así yo tapo con un poco de papel ¿eh? esto lo meto aquí adentro así Pongo aquí, así, muy bien, lo dejo ahí, en la esquina, cosa que no llegue a tocar la pared, y lo cierro, sí. ahí ponemos bien acá para que no llegue, no salgan por ahí, y eso es todo. ¿eh? Bueno gente, espero que este método sencillo de 5 minutitos, para al menos... Eh, chupar todas las moscas que andan dando vueltas erráticas, eh, disminuimos muchísimo la población de mosquitas en el motor, pueden hacerlo en cajas apilables, levantan un poco la tapa, y succionan toda aquella que esté volando, o poniendo o copulando, la van a succionar y mueran automáticamente por estar dentro de la aspiradora. Así que si les gusta el canal, suscríbanse, compartan, y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.